Con el día de hoy lo vamos a ver visto en los 12 signos a Mercurio. Y ya vimos el Sol en los 12 signos, la Luna y ahora tenemos a Mercurio. Y mañana ¿con qué vamos a empezar? Con Venus en Aries, con Venus en cada uno de los signos. Y así vamos a ir aprendiendo y asimilando esta hermosa herramienta que es la astrología. Te recomiendo que para que no te pierdas de nada de todo el curso, que te unas a nuestra gran comunidad, te hagas miembro de nuestra comunidad, acá abajo tenés la página nuestra, Centro centroaprenderastrologiafacilmente.com Está hecha por mí. Con muchísimo amor para todos ustedes, para cada uno de los que quieren convertirse en astrólogos, astrólogas, astrólogues. Y les prometo que a finales de noviembre van a ser astrólogos, van a entender toda esta herramienta que la fueron aprendiendo a diario, día a día, un poco cada día. Tres palabras claves positivas y tres palabras claves negativas para cada uno de los planetas en cada signo. Y si sí, las fueron absorbiendo, las fueron mamando. Y así es como se aprende más fácil y más lindo la astrología. ¿Por qué? Porque están esperando... Verlo en el signo de ustedes, porque están esperando para verlo en el signo de tu hijo, de tu sobrino, de tu sobrina, de tu nieto, de tu hermano, de tu mamá, de tu papá. Y entonces, así en esas relaciones familiares uno va identificando, ah, es por esto que actúa de esta manera o de esta otra. Y así te convertís en menos de un año en astrólogo, astróloga o astrólogo Bueno, vamos de una vez porque estos videos son cortos y si no, me extiendo un montón, me voy por las ramas. Con las tres palabras claves para Mercurio en Pisces, tres palabras claves positivas y tres palabras claves negativas, como todos los días. Mercurio en Pisces. En la parte positiva es que los hace imaginativos los hace adaptables y los hace muy artísticos. Con este Mercurio que está, como te des, te dije te expliqué en unos videos anteriores, cuando estaba en Sagitario, que estaba en exilio, porque uno de sus domicilios es Géminis, y entonces cuando está en el signo contrario a su domicilio decimos que está en exilio. También su otro domicilio es Mercurio. Y por lo tanto en Pisces, que es el opuesto a Virgo, también está en exilio. Entonces este Mercurio en exilio, ahí en Pisces, los hace imaginativos, adaptables y muy artísticos. Como parte positiva, como parte negativa... Pueden sufrir de aislamiento, de aislarse, de no decir lo que sienten. Los puede hacer muy distraídos y crear confusiones, ¿sí? confusos. Tener pensamientos confusos, porque Mercurio es eso, es el pensamiento. Bueno, espero que les haya gustado estos 12 videos como los anteriores, como los anteriores, como todos los videos. Ya vamos por el video número 57 es este. Así que espero que les haya gustado todos estos videos de clases cortas. Mañana empezamos un nuevo ciclo, la clase 58 con Venus. Eh, te espero mañana con Venus en Aries. Chao, hasta mañana.